Lali Espósito y Tini Esto es el compiten en los premios Gardel 2019. Las cantantes comparten la nominación en Mejor Álbum Artista Femenina Pop. Los ganadores se conocerán el 14 de mayo. La lista completa de nominados, en la nota. Andrés Calamaro, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Scalandrum y Marilina Bertoldi competirán por la distinción al mejor disco del año. según el resultado de las nominaciones a los premios Gardel 2019 que anunció Capiz, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina. Los galardones de la música nacional tendrán en ese rubro como nominados a Cargar la suerte, Calamaro, Prender el fuego, Marilina Bertoldi, Fiesta Nacional MTV Unpluget. Los auténticos decadentes, discutible, babasónicos y estudio 2, Escalandrum. Una categoría que será seguida de cerca, en especial por los fans, es la de mejor álbum artista femenina pop. Allí se enfrentan cara a cara del Ali Espósito, con Brava, y Tini Esto es el, con Quiero volver. La categoría se completa con solo C, de Victoria Bernardi, un té de Tilo por favor, de Natalie Pérez y Popular, de María Campos. Los premios Gardel se realizan desde hace 21 años y culminan con la entrega del Gardel de oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charlie García y Gustavo Cerati. El jurado de los premios está integrado por músicos, periodistas y otros miembros de los medios de comunicación, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música. La ceremonia 2019 se realizará en Mendoza, el 14 de mayo.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 Andrés Calamaro, Babasónicos, Los auténticos decadentes, Scalandrun y Marilina Bertoldi competirán por la distinción al mejor disco del año. El disco? Según el resultado de las nominaciones a los premios Gardel 2019 que anunció Capif, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina,